queridos amigos, nos disponemos para iniciar este día, darle gracias a Dios por todo lo que nos da. Usted y yo somos infinitamente bendecidos, el Señor ha tenido misericordia de nosotros, nos ha mirado con bondad y nos confía tantos dones, tantos talentos. Lo invito para que al iniciar la jornada, le demos gracias. Señor Dios, gracias por todo lo que nos das. Gracias por los bienes espirituales y materiales. Gracias por todo, Señor. Amén. Hoy miércoles la palabra de Dios nos regala este texto de San Lucas, capítulo 21, versículos 12 al 19. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos. Les echarán mano, los van a perseguir, entregándolos a las sinagogas y a las cárceles, los van a echar y van a hacer, los van a hacer comparecer ante reyes y gobernadores por causa mía. Así tendrán ocasión de dar testimonio. Hagan el propósito de no preparar su defensa, porque yo les daré palabras y su sabiduría a las que no podrán hacer frente ni contradecir ningún adversario suyo. Y hasta sus padres y parientes y hermanos y amigos los van a traicionar, los van a matar algunos de ustedes y los van a odiar por causa mía. Pero ni un cabello de su cabeza perecerá. Con su perseverancia salvarán las almas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos, como hemos hablado en otros días, estamos en esta recta final del año litúrgico y la palabra, pues, pone de manifiesto una realidad para la cual también tenemos que disponernos y, como que, mentalizarnos. Seguir al Señor implica la persecución, implica el odio. Muchos nos van a odiar y tal vez usted y yo diremos: Oye, ¿Por qué dicen eso de mí? ¿Por qué hacen eso en contra mía? ¿Qué he hecho? Ser fieles. Y esa va a ser la ocasión, hermanos, para dar testimonio de fe. El testimonio de fe, más allá de, de pronto de decir el credo, de llevar un signo religioso, es que con nuestra vida respaldemos que creemos. Señor, danos tu fortaleza, danos tu gracia, tu sabiduría, que en medio de todas las persecuciones sepamos ser testigos de tu amor. Amén. Que Dios los bendiga, los guarde y los proteja. Feliz día.